El principio de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás. Por eso Puerto Rico 2030 tiene como misión implementar cada uno de estos y lograr un desarrollo sostenible para todos y todas. El objetivo número uno para Puerto Rico es ponerle fin a la pobreza en todas sus formas. El objetivo número 2 es ponerle fin al hambre, lograr la seguridad de alimentos, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. El objetivo número 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar, sin importar la edad. El objetivo número 4 es garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. El objetivo número 5 es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El objetivo número 6 es garantizar la disponibilidad de agua, buscar que esta agua se pueda distribuir de forma sostenible y que sea sana. El objetivo número 7 es garantizar el acceso a energía eléctrica económica, segura, sostenible y moderna. El objetivo número 8 es promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. El objetivo número 9 es construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. El objetivo número 10 es reducir la desigualdad socioeconómica en Puerto Rico. El objetivo número 11 es lograr que las ciudades y pueblos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El objetivo número 12 es lograr que nuestra producción y consumo de alimentos sea sostenible. El objetivo número 13 es combatir el cambio climático y sus efectos. El objetivo número 14 es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El objetivo número 15 es promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la deforestación, detener y revertir la erosión de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. El objetivo número 16 es promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficientes, responsables e inclusivas. El objetivo número 17 es fortalecer los medios de ejecución y alianzas multisectoriales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Puerto Rico, a pesar del extraordinario crecimiento económico desde la década de los 50, las riquezas han sido mal distribuidas. Tenemos que aceptar que estamos frente a un cambio de época. La opción de continuar comportándonos como lo hemos estado haciendo ya no es viable. Necesitamos transformar nuestra forma de pensar a una que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión a largo plazo. Únete a Puerto Rico 2030 y sé parte de la solución.